En este cambio de contexto económico creo que las oportunidades del canal eh, principales van a ser dos, eh, aunque hay, hay varias, dos son, son las que nosotros vamos a hacer más foco. Una es en la parte de, producción, de impresión de producción, tanto en color como en blanco y en negro, con la nueva gama de producto que hemos sacado, y es una gama que nos va a permitir pues, poder ampliar mucho nuestros volúmenes de impresión en unos clientes que hasta el día de hoy pues, teníamos una presencia un poco más limitada. En segundo lugar va a ser el aspecto movilidad, tanto por la utilización de todas las características técnicas de nuestros dispositivos multifuncionales, el Scanning Cloud y demás, como también el lanzamiento de productos de comunicación como proyectores interactivos, pantallas interactivas, sistemas de videoconferencia y por último las aplicaciones que también ayudan al aspecto de movilidad.